Entonces, ¿cuál es el, la agenda para hoy? Hoy vamos a trabajar harto, ¿ya? Vamos a hacer hartas cositas. Vamos a hacer la versión 2 de la, del taller de las neuronas que aplauden, que van a ver que hay conceptos bien interesantes. Entonces, pero primero, como tra trato de ser un pedagogo, hago un resumen de la clase anterior, al principio de la clase. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos más o menos entender hasta el momento? Uno, que las neuronas son el componente fundamental del cerebro, ¿ya? No es así como la mente y la cosa. No, las neuronas son las neuronas y tienen un papel fundamental. Y, y de eso se trata toda esta parte que le va a hacer el profesor Rosas, de los Rosas con Z. Otra cosa que aprendimos, fundamental, que las neuronas se conectan entre sí. Lo vimos en el ejercicio del taller que Una conexión íntima eh, que lo vimos en la primera clase, que puede ser eh, habitualmente no es directa a través de una sinapsis química, o lo mencioné, pero no hicimos nada al respecto. Eh, puede haber, haber otro tipo de sinapsis que se llaman sinapsis eléctrica, ya que es conexión directa entre dos neuronas. Aún no se me ocurrió un taller entretenido, digamos, para hacer eso de la sinapsis eléctrica, ya. Porque es un poquito complicado, ¿ya? ¿Ya? Complicado no significa que sea imposible, ¿ya? Y para conectarse la neurona necesitan estructuras especiales, ¿ya? Entonces hoy día vamos a hablar mucho de esas estructuras más en detalle y ex profeso dejamos muchos cabos sueltos en el taller, muchas cosas, denita de primaria, qué sé yo. Y es por eh, hacerse cargo de la parte emocional, de gatillar la curiosidad, de mantener el misterio, ¿ya? Que son recursos que uno tiene que ocupar. ¿ya? Entonces, ahora, entonces, en el fondo ahora vamos a volver a ver todo de nuevo, pero de otra perspectiva. ¿Ya? Bueno, y eso es más bueno lo que nos enseñó en palabras claves del taller. ¿Ya? Del taller anterior. Pero ahora las vamos a repasar. Entonces tenemos una idea un poquito más, digamos detallada de lo que son las neuronas, ¿no? saliendo un poco de esta caricatura con que iniciamos estos pero vamos a volver a lo que me gusta ya, esas cositas chicas esas neuronas como dice ahí, volviendo a lo nuestro eh, ustedes ya recibieron así de sopetón como, 50, no, como 100 años de neurociencia eh, respecto a la estructura interna de una neurona, ¿ya? Entonces, cada una de esas pelotitas no era una neurona, sino que era un componente de una estructura que puede ser muy compleja de una neurona. ¿Ya? Y, pero ahora vamos a hablar de las neuronas reales. ¿ya? Entonces, esto nuevamente es una tinción de Golgi que sigue siendo utilizada hasta el día de hoy. Muy bonita de mis alumnos eh, que están a punto de doctorarse de mi laboratorio. Y esto es, no sé, yo hasta sueño con esto, es tan bonito. Es, es como eh, pensar en una noche estrellada, entonces yo pienso en noches llenas de neuronas. Entonces, son las que uno se le ocurre ya. Pero muy bonito, uno tiene que gozar lo que hace. Entonces, eh, esto es una neurona de esas mismas, pero aumentada con mi super potente microscopio. ¿Y qué lo qué deberían tener más o menos claro? Que existe un árbol dendrítico muy grande, ¿ya? <coughs> en que uno puede hacer el ejercicio, pero no es que anatómicamente uno diga, ah, ahí hay una dendrita primaria. No, es un criterio. Uno dice, todas las dendritas que están cerca del cuerpo celular o el soma, las vamos a llamar la dendrita primaria, ¿ya? Y en la medida que se vayan ramificando, pueden ser secundarias, terciarias, etc. ¿Ya? Entonces, el árbol dendrítico, y hay neuronas muy complicadas que tienen árboles dendríticos gigantes, ¿ya? Y otras que tienen árboles dendríticos pequeños. Entonces, toda esta, esta estructura que tiene una fisiología muy interesante que vamos a ver el día de hoy, eh, sale, a, eh, sale como un árbol del, del cuerpo celular, o soma, es como el, el nombre que uno usa en la jerga de, de anatomía, que también tiene eh, las estructuras típicas que hay en una célula eh, que uno aprendió del colegio tiene un núcleo tiene mitocondria tiene un sistema de membranas todo lo que uno puede saber del colegio está ahí ¿no? también hay una parte que es más o menos crítica que vamos a mencionar un poco acá en la clase que es que el axón no es que esté pegado así así sale del soma digamos, sino que hay una zona bien particular de donde sale el axón que se llama el segmento inicial que tiene propiedades fisiológicas propias ¿no? y de eso vamos a hablar más adelante y lo otro se si pueden identificar en esa fotografía eh, hay una pequeña estructura que son unas pequeñas protuberancias que salen de las dendritas que se llaman espinas dendríticas ya que vamos a hacer un zoom ya de eso y entonces está en esta estructura en la espina perdón en las dendritas que se llaman espinas dendríticas que esta foto también es de la misma preparación y aquí se demuestra la falta de profesionalismo de mi estudiante porque no es buena ya <risa> esto no es para un, una publicación científica no le falta ya les quedó así como medio difusa la cosa. Esto se puede mejorar. ¿ya? Y entonces están, están trabajando en eso ahora, mejorar eso. Porque lo vamos a ver como en cuatro clases más. Eh, esto no es por el gusto de ver las neuronas. O sea, sí, ciertamente hay un gusto estético de parte del profesor, pero tiene un propósito. Esto es de un ratón. Me olvidé decir, esto son neuronas de ratón, no de humano. Es de un modelo de déficit atencional. ¿Ya? Porque mi laboratorio, somos varios investigadores, trabajan en eso. Y tenemos un modelo animal, eso es lo, eh, lo que uno llama, modelo animal de estudio del déficit tensional. Bueno, entonces a mí me da un poco lata traducir las diapos en inglés, pero aprovechamos de aprender algo de inglés, ¿ya? Entonces, eh, este, este es una, hecha, esta es una fotografía, He hecha por profesionales, no por el, mi estudiante, de un artículo científico, de, una, de un, una dendrita con sus respectivas espinas dendríticas. Entonces aquí eh, las espinas dendríticas tienen un, uno los puede clasificar por su forma. ¿no? Entonces tienen spine neck, tienen un cuello y tienen una spine head, una cabeza. Y dependiendo de la morfología uno le puede dar nombre. Entonces está el, la dendrita de tipo delgada o de tipo, casi filopodia se llama, que es muy larga. Está la de tipo honguito, ¿ya? Mushroom, que parece un, un honguito. Y está la stabi, que es como un tronquito eh, cortado, digamos, ¿ya? Sin, sin cuello, así como Mike Tyson, sin cuello. Ay, muy vieja esa broma, ¿ya? <risa> Nadie entendió nada. <risa> entonces eh, y eh, pues, eh, y aquí es el lugar donde hace sinapsis el componente presináptico. por eso es que estamos perdiendo tiempo en esto eh, no quiero que aprendan la anatomía, pero sí que aprendan que existen espinas dendríticas y el sitio donde ocurre la gran mayoría de estas conexiones entre las neuronas que es la sinapsis. Existe una cierta morfología de estas estructuras que son súper importantes. Y, y lo que dije, siempre me adelanto a mis diapos, ya, pero lo que dije es que eh, este es el lugar donde ocurre la sinapsis. Entonces aquí hay un ejemplo de que hay una dendrita que tiene múltiples espinas dendríticas y como, como pueden ver eh, llegan estos que vienen de axones de otras neuronas que se llaman terminales presinápticos, y llegan y pueden hacer múltiples sinapsis. Esto podría ser una neurona, esto podría ser otra neurona, otra neurona, o dos provenientes de una misma neurona. Todo tipo de combinaciones se pueden hacer aquí. Y hacen sinapsis con la espina dendrítica. ¿ya? Y esa sería como la sinapsis química. Ahora lo interesante que tiene la espina dendrítica, y esto no se conocía hasta hace como unos 15 años atrás, que el aprendizaje, el aprendizaje como tal altera su función y su, y su forma. ¿ya? ¿Cómo es eso? Bueno, mencioné sinarsis pero eso va a hablar en la tarde, ¿ya? Adiós, pasemos eso. Entonces, este, este ejemplo me gusta. me gusta mucho. entonces Imaginemos esta cosa un poco intrincada aquí. Situación original. Aquí va un axón de una neurona. Aquí va una dendrita que ya tiene una sinapsis con el axón de otro. Y aquí hay otra eh, espina que tiene sinapsis con otro axón de otra neurona. Entonces, ¿qué puede pasar? Si hay una nueva experiencia, de una nueva experiencia o un nuevo aprendizaje, lo que puede pasar es que se cree aquí una nueva conexión entre un componente presináctico que antes no estaba conectado y esta dendrita a través de una, la creación de una nueva espina. Esa es una posibilidad. Eso se ha medido. Lo interesante es que su, ese aprendizaje es sometido a repetición. ¿Ya? por un largo periodo de tiempo, la estructura de esta espina dendrítica cambia, ¿ya? se vuelve más, más anchita, ¿verdad? Entonces tiene, que, tiene interesantes implicaciones, eso. Se, vuelve, se robustece esa conexión. Y otra cosa que también puede pasar, que si se fijan acá arriba pueden desaparecer otras conexiones que sean menos relevantes. Aquí desapareció una espina dendrítica. Entonces, el mensaje es que la, eh, la experiencia, en términos así como filosóficos, o el aprendizaje en términos de lo que pasa, lo que le importa mucho, modifica eh, las espinas dendríticas. No solamente en la cantidad, sino que en su forma, o que algunas aparecen por aquí y otras desaparecen. ¿ya? Entonces, esto que era una caricatura, lo real, ¿Ya? esto es cerebro de ratón nuevamente entonces aquí de alguna manera una técnica esto, esto es súper reciente, del año pasado ¿ya? Eh, una dendrita eh, que tiene una cierta cantidad de espinas ¿ya? no todas se ven bien porque recordemos lo del microscopio no, está, no todas están en el mismo plano y Después aquí se hicieron la maña de, en la misma neurona. Esto se hace con una microscopía que se llama microscopía de dos fotones. ¿ya? En que se le hace un hoyo al ratón y se le pone una ventana. ¿ya? Y ahí uno puede ver la neurona hasta como dos milímetros de profundidad en el cerebro, lo cual es harto. En términos del cerebro ratón es casi, casi toda la corteza, perdón, que es la parte interesante. Y... Y con esa técnica, después de un proceso de entrenamiento, de algún tipo de test conductual, se vio que, ¿qué pasaba? Que alguna, algunas eh, espinas, a ver qué es lo que se las estrellitas son las que desaparecen, me parece. Claro, y las y los triangulitos son nuevas que aparecen. ¿ya? Entonces, un, cualquier proceso de aprendizaje, no sé bien cuál es la tarea conductual a la cual lo sometieron, no me acuerdo. Pero ahí está la referencia. Hacen clic ahí en el PDF y se van al artículo original. Eh, eh, modifica la cantidad de las espinas, la forma de las espinas. ¿ya? Entonces eso es algo muy interesante. Hay un correlato neuronal preciso eh, que tiene que ver, no con que aparezcan nuevas neuronas o se mueran neuronas, sino que tiene que ver con la funcionalidad de la neurona a través de la espina. Eh, hay un correlato muy preciso ¿ya? Sí. entonces pero esto no es algo estático eh, durante el desarrollo eh, postnatal hay fenómenos como eh, de, eh, de que aparecen nuevas espinas eh, también tiene que ver con la cosa hormonal la adolescencia eh, desaparecen espinas y hay otras eh, que también se van manteniendo o potenciando. ¿ya? Entonces es una cosa bastante variable y eso va ocurriendo en toda la historia. Al principio, eh, en la, hay hartos fenómenos que uno llama poda neuronal, pero no poda en el sentido de que uno elimina neuronas, sino que desaparecen hartas espinas en las etapas tempranas del desarrollo y durante la adolescencia es porque hay ciertas cosas que se van consolidando ¿ya? entonces como alguien preguntaba por ahí eh, no es de extrañar que en trastornos que afectan el aprendizaje o bueno, no necesariamente el aprendizaje pero, eh, o sí? bueno creo que todo esto tiene que ver con aprendizaje eh, efectivamente no solamente hay cambio en la cantidad sino que hay cambio en la morfología entonces veamos uno por ejemplo, a ver ¿Cuál es el control? El control es el gris. ¿ya? Entonces, estas son densidad de espina dendrítica versus desarrollo eh, neuronal en, en las etapas tempranas del desarrollo, de que hay mucha generación de espina, después en la etapa como de poda y después en la mantención más adelante en el desarrollo. Entonces, si se fijan, cuando uno ve la densidad de espina hay variable. Entonces, fijémonos en los extremos: lo gris es lo más o menos normal. Entonces, acá, a ver, algo típico. Por ejemplo, el síndrome de Down, que está acá abajo, que es lo negro, hay menor densidad de espinas dendríticas. Y todos ya estamos más o menos familiarizados, ya sea directo o indirectamente, con las dificultades que tienen las personas que tienen síndrome de Down. ¿ya? Con dificultades de aprendizaje y otro tipo de dificultades fisiológicas. Entonces, no estoy diciendo que el mecanismo por el que... Con esto no quiero decir que el mecanismo por el cual uno podría, por ejemplo, curar el síndrome de Down sea aumentando la cantidad de densidad de espina tendrídica. No estoy diciendo eso. Lo que quiere decir que simplemente eh, eh, esta baja densidad de espina tendrídica algo tiene que ver con los problemas de aprendizaje y las habilidades de las personas con síndrome de Down. ¿Ya? Exactamente cómo es la correlación no lo sabemos todavía. Si es... En todas las áreas del cerebro no lo sabemos todavía. Entonces volviendo a lo que es el ejercicio, ustedes ya se podrán imaginar que a pesar de ser súper entretenido, esto de los aplausos, no son aplausos los que se transmiten entre los distintos componentes de la neurona. ¿ya? Espero que eso esté claro porque después el desaprender es medio complicado. Entonces espero que no se queden con esa imagen. ¿ya? ¿Ya? Y, lo, y lo mejor... De, y lo Mejor aún que no lo transmitan a sus estudiantes. Entonces, cuando por primera vez se me ocurrió esa actividad, súper entusiasmada, dije, pero oye, aquí hay uno. Sea, capaz que todo el mundo empieza a pensar que esto de las palmadas, qué sé yo, que es algo físico. no, o sea, Tenemos que corregir eso. ¿ya? Porque si no, van a aprender puras tonteras, ¿no, ¿Qué, te, ¿Qué le dice este profesor? Entonces, eh, las pelotas de ping-pong son la corrección al problema, según yo. Esa caja con. 300, pero de mi o 200 que hay ahí, que está ahí escondida, eh, es la solución al problema, según el profesor. ¿ya? Eso, genera, eso genera otros problemas, pero ya lo van a ver al final del taller. Entonces, lo que se transmite en realidad es una pequeña perturbación eléctrica, eh, que es un pequeño voltaje, ¿ya? como las pilas. Es tan pequeña esa perturbación eléctrica que se mide en millivolts. La milésima parte de un volt. Una pila típica de las pilas, que uno. Bueno, cada vez se ocupan menos las pilas, pero la típica pila chica es 1,5 volts. Estamos hablando de las milésima parte de ese voltaje en lo que uno puede medir en una neurona. Son muy pequeñas. ¿ya? Bueno, entonces quiere decir que las neuronas son como baterías. ¿ya? ¿ya? Bueno. No, Las neuronas no funcionan con la, como las baterías Menos mal ¿ya? Así que no corremos el riesgo de ser esclavizados Como batería en el futuro Como lo cuentan algunas películas ya. Uy, menos mal O sea, todo eso que vieron en la película La Matriz o The Matrix Es mentira ¿ya? Menos mal Bueno Entonces ahora, eh, antes de pasar al taller Voy a hacer una explicación breve espero, Por la cual me trasnoché Anoche, que es esta cosita que ustedes han conocido desde el colegio, del potencial de acción ¿ya? Que viaja hasta el final y viene la sinapsis Y como diría un, un, un alumnito, oh, potencial de acción son crucecitas y rayitas Efectivamente son crucecitas y rayitas Y lo que eso representa es algo de la física que se llama carga eléctrica Y ya vamos a hablar de eso bueno, entonces para eso invitamos a nuestra querida amiga La Neurona, que nos explique un poco, ¿ya? Ustedes pueden darse, si sus habilidades de inglés son suficientes, pueden visitar ese sitio, ese link YouTube. Eh, lo que llama la atención que las neuronas son como negativas por dentro, ¿ya? Entonces el potito de la pila está para adentro y la cabecita de la pila, si ustedes ven, tienen símbolo más menos, está para afuera de la neurona. ¿Ya? Y eso tiene una explicación, ¿Ya? que sean negativas por dentro no me refiero a que sean mala onda ¿ya? <risa> sí que se son súper negativas las neuronas por dentro ¿ya? no, no me refiero a eso por favor ¿ya? entonces no no es eso <risa> entonces eh, lo interesante es que uno va y mide el voltaje y uno ya eh, hoy por hoy eh, tenemos tenemos las herramientas para hacer eso uno puede medir el voltaje adentro de una neurona y Dentro de las neuronas que a mí me interesan, por ejemplo, la gran mayoría tiene voltajes de menos 70 milivolts. Es decir, son voltajes negativos y ese es más o menos el voltaje que tienen. ¿ya? Entonces, como una, es una, en ese sentido, es como una pequeña pila que tiene un voltaje negativo si uno lo mide. ¿Pero por qué es negativo? Porque fuera de la célula hay cargas positivas en su mayoría. Y de esas cargas positivas, el principal responsable de esas cargas positivas es el sodio. Por eso es que cuando usted se hace una herida y se chupa la sangre, ¿sí? y se chupa un poquito porque si chupa más es vampiro, <risa> se, se da cuenta que es como salaita ¿verdad? En la sangre. Lo mismo que si usted ha tenido la, la desagradable oportunidad de probar suelo fisiológico, es sum, sumamente salado. Y que nosotros somos salados, ¿sí? ¿ya? Somos sabrosones somos saladitos ¿no? y en nuestro exterior de la célula es salada porque tiene mucho sodio y, pero el sodio no está ahí como terrones de, so, de sal digamos sino que está en su forma iónica que se llama ¿no? y es decir tiene carga eléctrica y al interior eh, con respecto al, al exterior hay más de este otro ion que se llama potasio ¿no? Siempre han dicho que el plátano tiene mucho potasio, cosas de ese estilo, ¿ya? Entonces al interior hay potasio. Entonces uno inicialmente podría pensar, ah, bueno, hay tanto carga positiva afuera como adentro, debería ser como igual, ¿no? Pero resulta que adentro de las neuronas hay cosas que son de las neuronas, que son las proteínas que lo conforman, que le dan la forma, que desempeñan distintas funciones. Y en general, y esto es una gran simplificación, si las tomamos todas como que contribuyen a la carga eléctrica, en general todas son negativas. Y eso hace que el interior de las neuronas sea más negativo con respecto al exterior. El resultado final es que tenemos una batería con un lado positivo y otro negativo. Es decir, por fuera son positivos y por dentro son negativos. Pero al universo no le gusta esto, ¿ya? el universo de, Y ese es un medio filosófico. El universo es caótico, tiende a que todo esté igual, eh, equilibrado, digamos, y no le gustan estas cosas como disímiles. ya. Entonces, ¿cómo es que se mantiene esto? Ya. Y es que existen ciertas proteínas, eh, como la bomba sodio-potasio, que se encargan de mantener estas diferencias. Y esta proteína es un transportador, que lo que hace es mete dos potasio y saca tres sodio para afuera. Porque a pesar de estar en la membrana biológica, eh, igual se meten para adentro. Hay una cierta fracción pequeña que se mete. Entonces es necesario sacarle y mantener este equilibrio, porque es algo que es difícil mantener. Eh, el hecho de que se mantenga esta diferencia hace que los iones, los que están tanto los que están afuera como adentro, tiendan a moverse a donde hay menos. Es como lógico, ¿no? lógico nomás. Como cuando abro la puerta aquí para el coffee break, se mueven hacia el coffee break porque allá no hay estudiantes y aquí sí. ¿ya? Entonces uno tiene, el, en química uno dice que se mueve, hay un gradiente de concentración. O sea que hay más y afuera hay menos, entonces la tendencia natural de usted va a ser moverse hacia afuera. ¿ya? Bueno, entonces el problema es que, como dice aquí en chiquitito, pero ¿por dónde lo hacen? Si dije que les costaba pasar por ahí por la membrana, ¿por dónde se salen para afuera? O se meten para adentro, ¿por dónde lo hacen? Entonces existen otros tipos de proteínas en la membrana, ¿ya? de los cuales hay varios tipos, yo me voy a fijar en unos pocos nada más, que se llaman canales iónicos, que como su nombre lo dice es un pequeño canal, es decir, un pequeño poro, por donde puede atravesar eh, un ión en particular. Son específicos. ¿ya? Por ejemplo, este es un canal de sodio y en particular que deja entrar el sodio que ya dijimos que había más afuera. O sea, eso no requiere mucho esfuerzo porque va a favor de su gradiente donde está más concentrado, donde está menos concentrado. Y cuando se abre, porque no todo el tiempo está abierto, entra el sodio ¿ya? entonces así tiene el sodio el chance de moverse a través de la membrana por otro lado eh, cuando se mueven a través de la membrana generan un cambio de potencial porque obviamente estamos metiendo carga positiva adentro tiene que cambiar el voltaje de esa zona en particular entonces eso genera una situación bien curiosa que ...localmente en ese pequeño segmento de la neurona hay un cambio de voltaje. Entonces si nosotros fuéramos con un voltímetro, o como en la Casa Royal lo venden como multímetros, ¿ya? hay unos bien baratos chinos, nos va y pudiera medir, medir en ese, ese pequeño segmento, habría un pequeño cambio de voltaje. Entonces si graficáramos ese cambio de voltaje en el tiempo y aquí está el potencial de membrana, aquí está el menos 70 fíjense la escala, menos 70 menos 55, 0 más 40 y aquí está el tiempo entonces a veces hay si hay una perturbación por ejemplo que puede ser lo que está pasando en esta sala un estímulo auditivo que el profesor está hablando hay una transducción qué sé yo. al final hay unas neuronas y si yo hablo así muy bajito no van a escuchar y si yo, si yo hablo muy bajo no me van a escuchar y puede ser algo como esto una pequeña perturbación que produce un pequeño cambio de voltaje y no pasa nada. Y no pasa nada, ¿ya? Con ese pequeño cambio de voltaje. O vuelve al original, no pasa nada. Esa es una posibilidad. Profesor, ¿eso significa que no captamos todo lo que pasa? Sí, pues. Pregúntele una mosca. Por eso es que tenemos tanta dificultad de atrapar una mosca. Pues. <risa> Andan... Ellos sí que captan mucho más que nosotros. Funcionan, de hecho, en otra frecuencia, y por eso son, para nosotros, es como, o sea, para ellas es como que nosotros anduviésemos en cámara lenta. ¿Ya? Por eso es tan difícil atrapar una mosca. Pero, de repente, esa pequeña perturbación es su suficientemente grande para llegar en aquí en la escala al valor de menos 55 que nos llegamos hace un rato. Puede llegar al valor de menos 55 y pasa algo raro. Y eso en inglés se llama action potential. Y aquí lo traducimos literalmente como potencial de acción. Y esto es lo que es una perturbación súper grande y es lo que puede viajar por este largo acción y recorrer mucha distancia. ¿no? Ah, ya lo dije aquí. ¿eh? Siempre me digo a mí mismo antes de que yo lo diga. Entonces, está esta. Y la gracia de este potencial que puede viajar. Y eso es lo que puede viajar del Soma que vimos acá, por el axón y bueno, si tú eres jirafa pues un recorrido muy largo digamos por la pierna sí un par de metros y puede ser bien largo ¿Ya? entonces es una señal potente eh, hay distintos eh, eventos que tienen que ver con la activación de estas proteínas estos canales eh, entonces está este canal de sodio que deja entrar el sodio y es responsable de esta parte y lo interesante es que esto que yo lo estoy mostrando es un pedacito muy pequeño del axón ¿ya? que se podría ser acá en que entra carga positiva se vuelve positivo por un rato pero esto, como estos canales de sodio se llaman canales de sodio voltaje dependiente tienen todos ese apellido eh, no hacen nada así es que no hay un cambio local de voltaje el canal de sodio que cambia el voltaje en un lado le transmite ese cambio al que está al lado y el del lado le sigue transmitiendo al que está al lado y así, y así, sigue cambiando ¿ya? ¡ah! le buena la coreografía ¿se fijaron, no? que fui cambiando la diapos ¡ah, ya! esto es hora de pensar esto y, va, y se va propagando y eso se llama el potencial de acción ¿ya? después hay una etapa que los los canales de potasio se abren y se llama repolarización, pero no, vamos a hacer clases de biofísica aquí, pues ese no es el objetivo. Bueno, y este es el lenguaje universal de las neuronas. Finalmente, toda esta clase tiene que ver con que esto es lo que entienden las neuronas. ¿No? Después esto llega al final del, del terminal sináptico y pasa a la sinapsis, que lo vamos a ver en la tarde. Y todo esto no tiene nada que ver con la información. ¿No? Aquí las neuronas no saben que existe esto de la información que dicen, ¿qué es lo que transmite la neurona? no, si ¿sí transmiten información, no, eso no es cierto sino que lo que hacen es potenciales de acción sinapsis, neurotransmisor eso es lo que ven las neuronas ¿Ya? uno no tiene un informacionímetro ahí para medir cuánta información, no, eso no existe es un modelo que nació en otro contexto bueno, entonces ahora, finalmente después de esa la larga explicación y de haberle robado media hora del taller sí. Eh, vamos a hacer el, eh, el taller previamente tal para la, el día de hoy. Entonces ahora, el profesor se va a um, rescindir de sus errores metodológicos y les va a enseñar algo fundamental, que es que las neuronas son máquinas de sumar y restar. ¿ya? Y para eso necesitamos algo para sumar y restar. Y por eso son las pelotas de ping-pong. ¿Ya? entonces lo que vamos a hacer ahora eh, vamos a introducir un concepto que se llama la suma de millivolts es decir, a las pelotitas que yo les voy a entregar les vamos a dar un valor eh, pero antes de eso lo que tenemos que hacer es eh, volver a armar las neuronas que teníamos en la sesión pasada <coughs> y eh, asegurarnos de que no se nos olvidó cómo funcionaba digamos, que el bip y todo eso funciona bien y cuando estén seguros de eso, me piden las pelotas de ping pong. ¿Ya? Y si no hay alguna pregunta. Pucha, nadie me preguntó qué era la información, entonces. Me lo voy a preguntar yo mismo. Profesor, entonces ¿qué es la información? Ay, pero wow, qué buena pregunta, estudiante. <risa> yo hasta tengo que pensar lo que van a preguntar ¿eh? Bueno, aunque hoy día preguntaron cosas que no esperaba que me preguntasen pero <risa> ¿cómo que eso? pues si en el diario dice que las neuronas la información y todo eso, lo que pasa y uno le enseña en el colegio que las neuronas procesan la información ya sí. y yo como neurocientífico le digo que no Ah, pero, ¿cómo es eso? A ver, explíquemelo. Entonces, pues hay que explicarlo con un ejemplo, por supuesto. No le voy a relatar la teoría de, de, de Shannon, de la teoría de la comunicación y todas esas cosas lateras y todas las ecuaciones. No lo voy a explicar con un ejemplo súper simple. A ver. A ver. Ya. cómo se llama este juego ya quién tira primero Ay, difícil. T. No. <risa> <risa> C. A ver, espera. T. No. C. A Oh, me okay. equivoqué. <risa> sí, es equinoccio Ya, entonces... E... Oh. Ah, está está con con ya, en el, en el diplomado pasado, yo elegí, oh, tengo que elegir una palabra súper complicada, elegí paralelepípedo, pero había una profesora de matemática, me adivinó al tiro, ya, aquí resultó bien, ya. Entonces, ¿se fijan que aparentemente hay algunas palabras en la construcción de este mensaje oculto que son más relevantes a la hora de adivinar el mensaje. ¿Ya? Por ejemplo, cuando íbamos por la C, como que la C ya nos dio la clave de, de cómo es lo que era. Bueno, en la teoría de, que no se llama teoría de la información, después le cambiaron el nombre, se llama teoría de la comunicación, a la función de probabilidad de que un componente del mensaje sea más relevante para entender el mensaje, se le llamó información o sea visto de otra manera el C es su probabilidad de, de que sea relevante para eh, ustedes que son los receptores de este mensaje su eh, cantidad de información es más, es más grande ¿ya? ¿por qué? porque la probabilidad de que ustedes entiendan el mensaje es más alta cuando meto mete una C ¿ya? eso es información Definición formal, según la teoría original, de, de comunicación de Shannon. Ahora, ustedes convendrán conmigo, espero, <ríe> que eso no tiene que ver mucho con cómo uno entiende información hoy por hoy, cómo lo usa, como que esto es información per se, ¿ya? el mensaje, pero no, lo que dice Shannon no es, el mensaje no es información. Hay algunos componentes que son claves para ti como receptor, que su probabilidad de que el mensaje sea más claro, eh, para ti es más alta, por lo tanto eso tiene más información. Tratar de entender así el sistema nervioso, eso está bien. Uno puede tratar de entender así y uno de hecho, toda la psicología está basada en esto, básicamente. ¿Ya? En teoría de la información. Pero las neuronas siguen ahí con su potencial de acción, humilde, su sinapsis. Yo no veo información ahí. Uno puede definir de que en una red neuronal hay elementos que uno lo puede correlacionar con el mensaje, qué sé yo, y llamarlo información. Sí, uno puede hacer ejercicio y puede hacer cosas con el cerebro para tratar de entenderlo. Pero que sea así como funciona el cerebro, ese es otro salto. Ah, bueno, otra cosa es lo que llamo el código neuronal, que parece que no sea único. Ya vimos que lo que entienden las neuronas, es la sinapsis, potencial de acción, qué sé yo. Ahora... ¿Cómo lo codifico eso? De manera que eh, el que el que yo toque aquí tiene que ver con un impulso que va para acá, que es distinto a que yo le pego un puñete acá a pesar de que uso la misma neurona. Eso tiene que ver con la frecuencia de estos potenciales de acción. Es un tipo de código básico, la frecuencia. O sea, tantas unidades de potenciales de acción eh, por eh, unidad de tiempo, que viajan por mi axón de acá, de la neurona receptora sensorial a mi médula espinal, que es donde llega. ¿Ya? Eso es una posibilidad. Eso funciona bastante bien en lo que es el sistema nervioso periférico, por eso es que existe la neuroprostética. Que podemos... bueno, no es que cortemos un brazo, pero a la gente que le falta un brazo, podemos sustituirlo por una máquina que transduce ese, ese código y hace que se muevan unos motores y una mano artificial. Eh, pero cuando nos vamos al sistema nervioso central, las cosas son un poco más complicadas. ¿ya? Las cosas no funcionan así. Eh, y lo que dice la gente, lo cual es una aproximación vale, es que hay otros códigos. Está bien. Tal vez no, no es la frecuencia, no es solo importante, sino que es la correlación de dos zonas activándose al mismo tiempo. No lo sabemos todavía. Digamos, es eh, un proyecto en curso de entender cómo funciona el sistema nervioso pero eso no cambia el hecho de que las neuronas tienen potenciales de acción tienen sinapsis y eso que reciben las neuronas que están en el sistema nervioso no saben que existen los músculos porque no están conectadas con los músculos la de la médula espinal sí pero acá no ¿Ya? eso lo dejo para que piensen un poquito ¿eh? por eso es que en, en principio eh, en teoría el trasplante de cabeza de los simpson es, es posible ¿Ya? Si te corto la cabeza y me la ingenio con la tecnología para insertarte otro cuerpo, eso en, en teoría es posible. Ahora, que técnicamente es eh, más complicado. Claro, pero en, en principio es posible porque si yo puedo entender el código de las señales que van para acá, yo podría traducirla y viceversa. Entonces, ahora, después de que... El, para que relajen esa cara de estupor que tienen respecto a la información... Armemos las neuronas. Ya saben cómo hacerlo, eh.